¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de super el canal donde encuentran todo lo relacionado con tecnología, páginas web y bueno, otras cositas eh, diferentes para todos los gustos. En esta oportunidad como les había prometido en el video anterior, les voy a enseñar a cómo instalar WordPress en un dominio principal. O en esta oportunidad lo vamos a hacer en un subdominio ya que estamos con el segundo video de este curso completo de cómo crear una página web desde cero vale los invito a que le den dedito arriba al video, lo compartan con su, todos sus amigos y familiares y que se suscriban al canal para estar pendientes de todo este curso y que aprendan a hacer su propia página web vale entonces eh... Como les había dicho en el video anterior, si no tienen, si de pronto llegaron eh, hasta ahora a este video y desean saber cómo crear un subdominio o cómo conectar el dominio, los invito a que eh, se suscriban al canal y en los videos eh, encontrarán todo el curso o si no, aquí arriba les voy a dejar eh, la etiqueta de cómo, de cómo crear un subdominio desde cero en el cPanel. Acá ya tenemos el subdominio creado. El subdominio es comunicaciones, está totalmente en blanco. Y lo que vamos a hacer es instalarle un WordPress nuevo. Es exactamente lo mismo como si estuviéramos en un dominio principal que acabamos de conectar a nuestro hosting. Vale, entonces lo que debemos hacer es ir hasta abajo, bien, bien, bien abajo en nuestro cPanel. Y acá en donde dice Softaculous App Installer, eh, le vamos a dar, en aquí están todos los programas que podemos, que podemos instalar dentro de nuestro cPanel, el que nos interesa es este, en este caso Wordpress, le damos acá para generar una nueva instalación, acá ya vemos que tenemos una instalación ya creada en el dominio principal, lo que vamos a hacer es crear otro Wordpress como si fuera una página totalmente nueva en nuestro subdominio. Para eso le damos instalar ahora y aquí él nos pregunta que si lo vamos a instalar en el dominio principal, le decimos que no. Vamos, escogemos el subdominio que creamos anteriormente en el video anterior, eh, que es comunicaciones.cifcomercial.com. Nos pregunta el directorio. El directorio es mejor, pues. Por defecto WordPress siempre nos va a decir que lo instalemos en el directorio eh, WP, pero es mejor que lo instalemos de una vez en el directorio principal del dominio o en este caso del subdominio. ¿vale? Aquí podemos configurar el nombre de mi sitio que en este caso se llama comunicaciones y la descripción del sitio, sitio para aprendizaje, eh, aquí bueno, no, no hay necesidad, aquí el usuario administrador lo vamos a dejar en, en, en admin. Y la clave, pues, debemos ingeniarnos una clave generalmente que sea alfanumérica y que lleve bastante seguridad, así como lo estamos poniendo en este momento. Acá, para administrarlo, ponemos generalmente nuestro correo electrónico, ¿vale? Que es a donde nos va a llegar toda la información de lo relacionado con este sitio web. El lenguaje, class editor, no, nada de esto. Aquí nos interesa en advanced options. Acá le vamos a colocar que backup location, ¿sí? Y le ponemos que se haga un backup al mes, o que no se haga backup, todo depende de lo que nosotros queramos, ¿sí? aquí podemos seleccionar la digamos la itinerancia con la que queremos crear un backup, para cuando vamos a hacer cambios, ¿vale? en este caso yo lo voy a seleccionar no hacer backup, y en este podemos decir que nos instale un tema predeterminado. O en otro video les voy a enseñar cómo instalar un tema ya que a nosotros nos guste pasarlo de un sitio web a otro. Esto es muy digamos muy útil cuando nosotros tenemos un tema eh, con el que ya nos familiarizamos trabajando. Eh, lo pasamos de un tema a otro para no tener que buscar o cuando tenemos temas comprados. ¿vale? Y sencillamente acá le damos instalar y se nos va nos va de una vez la instalación esto es rápido y nos bota toda toda la información de la instalación ¿vale? y ahí ya nos vamos acá al administrador de archivos y vemos que en comunicaciones ya no está vacío ya tiene todo el contenido de wordpress ¿vale? y si vamos acá y seleccionamos nuestro nuestro que nuestro subdominio nuestro dominio lo abrimos en una nueva pantalla ya vemos que tiene un tema de wordpress eh, predefinido instalado ya de ahí lo único que tenemos que hacer es entrar al editor de wordpress Y entramos con nuestra contraseña y ya podemos empezar a editar la apariencia, a editar los temas. Podemos definir si es este el que queremos o es otro tema o añadir uno nuevo. Como les decía, para añadir uno nuevo lo podemos añadir por acá o subir el tema desde un archivo que tengamos en nuestro computador. ¿Sí? Y digamos que hasta ahí. Ya tenemos el Wordpress instalado. Eh, en nuestro próximo video seguiremos con nuestro curso de cómo editar la apariencia, cómo subir el logo y cómo empezar a editar nuestro sitio en Wordpress desde cero. Espero que les haya gustado el video. Bueno, y no olviden suscribirse, darle manito arriba y compartan. Vale, hasta luego.